¿Siempre pasa aquí? ¿Todos los días o? los sábados. de coco, coco. ¿Es pan flú o flauta de pan? Flauta de pan. Uh -huh. soy otavaleño otavaleño yo soy de nacionalidad zaraguro si sí, eso queda en, en otra provincia en la provincia de loja es otra cultura eh, somos quichua sí quichua allá hablamos quichua aquí también pero eh, si no que yo a mi esposa ella es de aquí eh, otavaleña entonces nos conocimos en Quito porque ya trabajaba en la Dirección de Educación y yo conformé este, el Grupo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ellos tenían un grupo musical, entonces yo formé parte también de ese grupo. Entonces, para entonces yo ya, ya, ya sabía hacer mis instrumentos eh, y también ya sabía tocar. Entonces vengo de, de la, ya te digo, de la cultura zaraguro. Y bueno, mis hijos nacieron aquí, dos, dos culturas diferentes. Mi esposa tabadeña y yo saraguro. Así es. ¿Tú sientes que la música es la más importante de la cultura de aquí? Claro, la música es, no es, es parte de nuestra cultura parte de nuestra vivencia y por supuesto viene desde, desde nuestros antepasados, ellos celebraban con, con la música, ya sea un tambor, un pingullo o cualquier instrumento, celebraban eh, por ejemplo la siembra. La cosecha, eh, da tributo al sol, a la madre tierra, a todos se da un tributo o se festeja con la música. Tú tocas, bailas, danzas, eh, haces música porque estás alegre, porque, porque festejas el... La siembra, la cosecha del maíz, de, de, de los productos y la vida mismo en sí, de lo que tú estás viviendo ahora. Entonces, por eso la música es tan importante y te equilibra tu mente, tu corazón y todo tu cuerpo. La vida en sí. con esta tecnología uno se le hace pegado así se arma todo esto así ahora pero antes como no había esta pega no había nada entonces lo que se hacía es un proceso de amarrado amarrar tiene muchas formas de amarrar eh, inclusive te queda como un decorado algo bonito amarrado, a mí me gusta más así pero el cliente también quiere así entonces hay que hacer de las dos formas Ya, entonces aquí hay que poner los tapones vamos a poner por aquí a todos y luego si sí va a sonar Este es un rondador. Rondador. Pero este es muy parecido, pero la particularidad que tiene este es que son... El un tubo le acompaña al otro. Una, una nota diferente, recuerda. Entonces siempre se tiene que tocar dos. ese es el instrumento que es original ecuatoriano porque nosotros tenemos varias, varias nacionalidades varias, varias culturas por ejemplo de Bolivia es la zampoña bueno ahorita no tengo aquí una zampoña es la zampoña que se toca con dos, dos un doble tubo son grandes del Perú es la quena nosotros también tenemos la quena, pero nosotros tenemos en diferentes formas. Por ejemplo, esta es nuestra quena, pero es como una embocadura, fácil de tocar. este es nuestro y ahí en Saraguro también haces los kenyans así Sí, yo de hecho aprendí ahí yo aprendí a hacer los instrumentos y ahí fue cuando yo aprendí a hacer mis instrumentos de hecho yo tengo hasta una cortadura eso fue cuando yo cogí una caña lo claro no había yo era un niño sí. <coughs> Había llevado un machete, algo, ¿no? Entonces yo lo que hice es doblar la caña, así, y me quedó una cinta, como algo así. Entonces yo qué hice es jalé la, la cinta y me corté aquí. Bueno, pero yo desde muy niño ya yo quería hacer, quería tocar, quería hacer, o sea, eso fue, me nació desde muy pequeño. Y bueno, desde ahí prácticamente yo vivo de los instrumentos. Claro, cuando un tiempo yo estaba en Venezuela, yo claro me dediqué a otra cosa, a, hacer, a ser comerciante, igual eh, sé, sé diseñar, sé cortar, sé coser ropa para niños Pero, pero de ahí aquí en Ecuador siempre hice instrumentos. Sí, hago bombos, hago huiros, hago quenas zampoñas, rondadores. Y siempre ando buscando, a donde sea, me, me, la inquietud es ver cañas. Porque hay diferentes tipos de cañas. Primero tomamos una línea aquí, que quede derecho siempre hay una curvatura ¿eh? así y hay que buscarla la que la forma esta ya entonces ahora sí vamos a trabajar para, para los extranjeros turistas que no sabes la cultura de ecuador o la kenia puedes explicar como el origen de kenia o Así. Bueno, siempre en, la, en las culturas de Ecuador y, y en otros países, los sectores indígenas siempre tuvieron un instrumento musical. Por supuesto que anteriormente los instrumentos eran, eran elaborados solamente a oído, no, no funcionaba con, con el afinador. Pues. Claro, últimamente nosotros ya hacemos con afinador para que para que se pueda acompañar con otros instrumentos, con un piano, con un violín, con lo que sea. Pero anteriormente lo que hacían es simplemente coger, medir, ya, y ahí, con los dedos listo y, y lo tocaba. Claro, acompañado siempre con un, con un tambor o bombo. Anteriormente, inclusive, las quenas eran hechas de hueso de hueso, fémor, de una persona, y había muchos que por ejemplo al ser guerreros, por ejemplo mi papá era guerrero, él se muere, yo voy por el fémur y me hago una quena y lo toco, es como tenerla vivo a mi papá a mi lado, o sea con amor, con cariño, ya, o sea, por eso es que siempre se usaba hecha en el femor de la de una persona. De original. Mm -hmm. <risa> Tenemos Fa sostenido, nos falta media nota. Y esto entonces hay que abrirlo más. Igual mi trabajo lo hago para para usar, tocar en grupos musicales y también para la venta. Entonces, para la venta también, pero siempre hay que hacerlo afinado porque no quiero que mis instrumentos vayan por el mundo donde no estén bien terminados. Me refiero a la afinación: que hay que hacerlo un, un instrumento bueno, afinado, en un buen material. Claro, hay otra gente que simplemente lo usa como, para, como adorno en la pared y ya. Pero de todas maneras, mi trabajo por lo menos siempre me ha gustado hacer instrumento profesional. No me gusta hacer, o sea, comercial pues. Uno porque venden barato y otro si alguien lo quiere tocar, ¿qué va a pasar? Va, de, va a distorsionar el oído. ¿Por qué? Porque la afinación no está correcta y alguien que va a aprender a tocar, va a aprender a tocar mal, porque no está afinado como tiene que ser. Entonces, por eso es que yo prefiero hacer mis instrumentos afinados. Tenemos la medida, seis sí, huecos, no siempre tratamos de hacer con esto por aquí. Bueno, aquí utilizamos una, un, una broca para acelerar el trabajo pero y si no hay que hacer con esto yo voy a hacer en forma manual un, un hoyo en forma manual no sí pero también usamos una broca para acelerar el trabajo claro ¿No? sí ¿A nosotros qué debes hacer para conservar nuestras culturas a cualquiera parte del mundo? Como todas las culturas en el mundo, se tiene que conservar la, la tradición, la forma de vida independientemente de cada cultura de cada país, de cada pueblo. Porque todos los países tienen una cultura, o existe, mejor dicho, eh, los indígenas en cada pueblo, en cada pueblo, en cada nación, en cada país, siempre existe una cultura indígena, no indios, indígena, indi, original, jena, pueblo. ¿Ya? Entonces, somos indígenas. Sea en Asia, sea en África, sea en Norteamérica, en Sudamérica, en todos los en todo el mundo existen los indígenas. Por lo tanto, la conservación de cada pueblo, de cada cultura. Cultura es no solamente una vestimenta, ¿no? Idioma, vestimenta, música, danza, formas de comer, políticas de cada pueblo, eso es una cultura y las culturas se deben respetar como tal. quedar con escoria. Está muy bonito. Sí. Mira cuántos animales. Como te dice bonita en quichua? Al aligo, aligo.